Abrimos el informativo de hoy desde aquí, desde muy cerca de la A2, contándoles una noticia de alcance que les va a afectar a sus bolsillos. ¿Cuántas veces salen ustedes a lo largo de la semana a la A2 para acercarse hasta Torija, para pasar el fin de semana en Sigüenza o para visitar a sus familiares en Azuqueca, en Alovera o en Alcalá de Henares, incluso para ir a la Comunidad de Madrid en época normal, sin ningún tipo de pandemia ni de restricción? Pues que sepan que dentro de no mucho tiempo tendrán que pagar por utilizar la A2. Está encima de la mesa y afectará a todas las autovías. Nos referimos a los planes del Gobierno de establecer un sistema de pago por su uso. Sí, oyen bien, si usan cualquier autovía, incluida la A2, tendrán que pagar. Y no es que lo digamos nosotros, es que viene en el documento que desde España se mandará a Bruselas... Nos referimos a un plan sobre el que seguramente habrán oído hablar en más de una ocasión a Pedro Sánchez, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pues bien, dentro de este plan, en la página 127, figura literalmente lo que ven en sus pantallas. Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera, como sucede en el resto de infraestructuras. Estructuras. Aquí está el problema y la polémica que ha pasado desapercibida en los medios nacionales, pero que deja en el aire la fórmula que tendrá que usarse, aunque todo parece indicar que se controlará el kilómetro recorrido. Eso sí, habrá que ver qué mecanismos de control se establecen para controlar los desplazamientos. Una realidad a corto medio plazo que en una provincia como la de Guadalajara cae como una losa. Porque, aunque parece que estarían exentos del pago aquellos que van a trabajar, transportistas y conductores de autobús, ¿qué pasa con las personas que desde Molina, Checa, Sigüenza o cualquier otro punto tienen que venir al hospital universitario o a realizar cualquier gestión? ¿Esta medida supone un freno en el turismo de fin de semana? ¿Qué pasa con los miles de vecinos que tienen segundas residencias en pueblos o familiares en la Comunidad de Madrid? ¿Puede incrementarse el número de muertos por accidente de tráfico al preferir los ciudadanos buscar rutas alternativas o carreteras de peor calidad para evitar el pago, como tradicionalmente hemos hecho con las autopistas? Por todo ello, ¿cuál será el sobrecoste en traslados de muchas zonas de la provincia de Guadalajara que están pasando por situaciones muy complicadas? Según varios medios, esta idea es resultado de la falta de ingresos por la liberalización de varias autopistas. Y este plan, que se presentará en Bruselas, ya saben, es la justificación de cómo invertir los 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea que España recibirá hasta 2026, por los efectos que la pandemia ha generado en nuestra economía.